la suspensión del llamado a huelga por 24 horas que se llevaría a cabo mañana martes en esta ciudad residente en el sector Los Espínolas dicen estar de acuerdo que no se realizara al considerar que las paralizaciones solo traen retraso Sí, totalmente de acuerdo porque es que se paraliza todo con la huelga, todo se paraliza se suspende la venta y esto no está el momento para suspenderse la venta Oh. Bueno, ellos, ellos sabrán por qué lo han hecho. Ya te había que saber. Pensaba que no, que no estaba suspendida. Si la suspendieron, sabrán por qué la suspendieron. Yo no estaba informado de eso. Claro, amor. Eso es lo que implica atrás en el país, en el pueblo prácticamente. Claro, estoy muy de acuerdo. Porque si la huelga, para mí, para mí lo que me, siempre me han dado atrás. En tanto que otros consideran la huelga sería bien fundada por las cantidades de necesidades que existen en los sectores que componen a esta ciudad. No, no estoy de acuerdo, tendría que hacerla, porque mira, este parque aquí mismo tenemos el promedio de cuatro meses a lo oscuro sin una lámpara por ningún lado. No, no estoy de acuerdo, porque hay que, para acá hay que ponerse agua, hay que poner más policía para acá, porque hay mucho atraco, eh, hay que hacer puente, eh, calle hay que hacerla, aquí hay un desastre para acá y en todos los lados también.